¡Ay! Hoy empieza el préstamo de Navidad. ¡Qué bien! Ayer lo estaba hablando con unas chicas que me preguntaban por recomendaciones para leer de la Strabook. y Juan, venido unos libros. Te has leído tú el último de... ¿Cómo se llama? Este que escribió... ¿Pero esto qué es? ¡Ay, madre mía! Eh... Sal, por favor, a las estaciones de trabajo y mira a ver qué tienen en la pantalla. Ay. Es una cosa súper rara, es una pantalla roja que nunca había visto. Porque como esta, mira. Sí, es igual. Madre mía. Y justo el día que empezamos el préstamo de Navidad, tengo que llamar al informático. Ya verás. A ver qué pasa. ¿Lleva mucho tiempo así? Sí, sí, todo el rato así. No sé. ¿Habéis, ¿habéis probado a apagar y encender? Siempre pruebo a apagar y encender, pero se ha encendido y sigue a ver, así. A ver qué procesos hay por aquí. Y están las estaciones de trabajo, Todos los equipos. No, todo, todo está igual. Entonces, Madre mía. Entonces, a ver si consigo ver algo aquí. Necesitas pinta de ser un ransomware de estos que te piden dinero para liberar ficheros y... dinero Pero... Sí. Así y mira también así. Sí. Pero... Pero, ¿cómo te van a pedir a nosotros dinero si estamos aquí...? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Tendré que activar el préstamo de seguridad? Tengo una cola de gente ahí esperando. No veo mamita. No veo nada raro. Tiene pinta de estar... Mira, voy a activar el préstamo de seguridad. Esto se nos va de las manos. Oye, me ha llamado María, que dice que hay un becario allí en Teleco que, que es eh, hacker o como se diga, y que igual sabe ayudarnos. ¿Te parece que le llamemos? Bueno, vale, que venga, a ver si entre conseguimos algo. Ahora vengo ah. de parte de María, soy becario en Industriales y vengo a ver si puedo ayudaros con el problema de... Sí, sí, sí, sí, sí. vamos a, a verlo, que menuda tenemos liada, ven, ven. Pasa, pásalo. Mira, aquí llegan los refuerzos. No parece que hay ningún proceso sospechoso, el rendimiento es bueno... Tiene que ser algo de menos, porque tú conoces eso, yo sí, yo sí, creo que he visto en alguna ocasión alguno que tenga dinero. No. Alguno que tenga dinero que con eso. Esto, a ver. A ver si me yo creo que sí. ¿Sí? ¿Comprobar? ¿Comprobar a ver? ¿Podrías comprobar a ver si funciona ahora? Porque creo que está ya hecho. Ay, hijo, oh, qué bien, muchísimas gracias. Es que nos he sacado de una, no, madre no mía. No pasa nada. Bueno, oye, ¿cómo te llamas? Eh, Baltasar, me llamo Baltasar. It's a Merry Christmas Ninja Party The Ice King invited everybody Will anyone show and help build men out of snow Well, the Ice King's been Christmas alone